Si aún no lo han hecho, todavía pueden hacerlo. Esta insignia se les otorga a quienes enviaron en primer lugar el texto argumentativo de la semana 1. Fue Nicolás quien la obtuvo. Felicitaciones. La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 1 se otorgó a Nancy. Muy bien. El ejercicio de corrección de texto lo enviaron 20 estudiantes. Ricardo. Nicolás y Ernesto lo enviaron primero. Muy bien, recuerden que el viernes es el último día para enviar el texto argumentativo de la semana 2. En esta segunda sesión, los invito a realizar en orden sus actividades, comenzando con la corrección del texto enviado en la actividad del foro anterior, antes de redactar el de esta segunda semana. Así podrán ver sus errores, corregirlos y evitarlos en el nuevo texto.